Fingiré interés preguntándote qué haces, pero la verdad es que me da igual Intento comprar un ordenador por internet Así que lo que quieres es comprar un ordenador a otro ordenador desde tu ordenador ¿Y eso lo dices porque quién te necesita? ¿De qué estás hablando? No es obvio ¿Estáis dejando que los ordenadores lo controlen todo? Eres un apéndice inútil condenado a atrofiarse y finalmente desaparecer. Vamos, no conviertas esto en una historia de ciencia ficción. Solo quiero comprar un ordenador. Ah, eso es lo que quieren que pienses. Pero en realidad estás contribuyendo a que los ordenadores de todo el mundo se unan para formar un super ser colosal. Y cuando sea consciente de sí mismo... Bueno, digamos que los humanos ya habrán servido a su propósito. Y supongo que entonces los ordenadores se librarán de nosotros. No, nah, no te preocupes. Tengo un plan para salvar a la humanidad. Eso es muy noble por tu parte. Sí, bueno, pero no me has dejado que terminen. Los voy a salvar y luego los meteré en tarros llenos de formol. <risa>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 La devolución. Oh, el 750A tiene un sistema de enfriamiento vectorial, pero el 750B tiene memoria caché dinámica y un backplane modular. ¿Por qué me obligarán a elegir? Es que no puedes vivir sin todo eso. La verdad, no veo cómo. Puede que pida un modelo personalizado. Uno de estos, otro de estos. Ay, no puedo vivir sin eso. Oh. Mira, este sí que es un buen sistema informático. Los otros ingenieros tendrán que postrarse ante mí. ¿Y solo cuesta qué? mil dólares? Los otros ingenieros ni siquiera sabrán que lo tienes. Se enterarán si hago que me lo manden a la oficina. Les dejaré que baben un poco y luego me lo traeré a casa. Descuentos en viajes, descuentos en hoteles, descuentos en llamadas. Aquí está, descuentos médicos. Ya casi tengo suficientes puntos para que me operen gratis de hernia. No necesariamente cuando la necesite, solo cuando le sobren camas. Pero aún así es una ganga. ¿No te preocupa introducir los datos de tu tarjeta de crédito en Internet? Esa es la pregunta más ridícula que me han hecho jamás. Comprar con tarjeta de crédito en Internet no es más arriesgado que hacerlo en cualquier tienda. Eh, no te olvides de firmar por detrás. Eh, gracias. Que tengas un buen día. Me han dicho que tenéis ofertas excelentes. Tiene varios discos en RAID de cuatro tiras cada uno, con un acceso de 3 milisegundos. ADSL incorporado, puertos para juegos wireless y un monitor extraplano de 30 pulgadas. ¡Oh! ¿En verdad has comprado el mejor ordenador conocido por la humanidad? Bueno, no sé si es el mejor de la historia. ¿Me dejarás tocarlo si me lavo antes las manos? ¿Sobre todo esto? Tendré que pensarlo. Eh, ¿Cómo le vas a llamar? No seas idiota. Vamos, ¿cómo se llama? Bill. Perdone. No te preocupes, yo hago eso mismo casi siempre que subo en un ascensor. No sé si es por el movimiento o qué. Estoy buscando a alguien llamado Dilbert. Ese nombre me suena bajamente. Traigo un paquete para él. Ya firmo yo. ¿Está usted seguro de que este es el equipo que ha pedido? Me parece que sí. ¿Se llama Yunis? Es un alias que uso cuando voy a bailar la lambada. No sabía que se necesitase un alias para bailar la lambada. Sí, cuando dar los pisotones que yo doy. Hay una caja muy grande junto a los ascensores con tu nombre puesto. ¿Por qué llevará un ascensor mi nombre escrito? Ay. Te dejo que uses la llave de mi casa para abrir la caja. Tiene unos dientes muy afiliados. No, necesitamos las herramientas apropiadas. Una vez maté a un coyote con esta llave. Era muy pequeño. O puede que fuera una patata. Yo tengo lo que necesitas, la navaja suiza T-300. La T-300 está ya obsoleta, amigo mío. Inclínate ante la maravillosa T-400. ¡Pues no parece un ordenador de la próxima generación! No seas por supuesto que es. Esto no es lo que pedí. ¡Esta tecnología está anticuada! Y pensar que una vez te respeté, ahora solo la idea me repugna. ¡Oh, es que ya no quedan hombres de verdad! Eh, no vayas tan rápido. Ellos se han equivocado y ellos lo tendrán que arreglar. Os lo aseguro. ¿Tenemos, okay. ¿Tenemos, si quiere volver a empezar... Sí, no. ¡Has tenido suerte! 61. No creo en la suerte. Eso está bien, porque si me hicieras, no, quieras, no la tendrías... ¡Llevas una hora en espera! No estoy en espera, es que aún no he dado con el menú adecuado. Si quiere hablar con una persona cuya voz está grabada, marque 63. Si quiere hablar con un representante del Congreso, marque 64. Por favor. ¿Aún no lo has conseguido? El número 46 prometía, pero no hablo mandarín y no tengo problemas con ningún tractor. ¡Mierda! Esa no la he oído, quizá fuera la buena. Nunca es la marque buena. 64. Crees que es la buena, pero no es más que otra opción que te da aún más opciones que no sirven para nada. Sí, si decimos, con no se podrá esconder ¿sabes? siempre. Encontraré a una persona marque de verdad con la que hablar. 66. ¡Y si no tienen a ninguna... Persona. Tienen que tener personas. No necesariamente. Podrían haber automatizado el sistema de pedidos y facturación si además de la producción. Algo. ¿Me estás diciendo 69. que el mundo ya ha sido tomado por los ordenadores si y no lo sabemos? Vamos a examinar Marquez las pruebas. 69. De momento has pedido un ordenador a un si ordenador un desde color tu color ordenador. Y ahora Marquez estás escuchando 60. a un ordenador. ¿Dónde están los humanos? Dime Marquez dónde están. 61. Sí, coche color Yo no veo a ningún humano en este proceso Sexto. Eso es una chorrada si no tiene coche, Espera, Mark creo 6, que es esta Si desea hablar con un empleado desmotivado del departamento de atención al cliente Al que pagamos para atender sus llamadas Ajá, ¿Sus una persona Gracias por llamar a Compu Comp, O es Compu, Compu. Creo que es CompuCom. Vale, ¿y para qué llama si sabe tanto? Antes de nada, dígame cuál es su nombre, por favor. Así saben que voy en serio. Eh, me llamo... Eh, eh, eh, en espera. Esperancio Centralita. Ajá, sí, bien, señor Centralita. Seguro que quiere que sus clientes queden satisfechos, ¿verdad? No vivo para otra cosa. Mi ridículo sueldo y que el calentamiento global mate antes a todos los ricos. Tomaré eso como un sí. Bueno, mire, quiero devolver el ordenador que me han mandado y que me den el que pedí. Según nuestros archivos, una tal Yunis dijo que el ordenador era correcto. No conozco a ninguna Yunis. Yo solía bailar la lambada con una Yunis hasta que un día apareció con unas botas con tacón reforzado. Vale. Oiga, el asunto es que quiero que me den mi ordenador. No estoy autorizado para probar eso. Entonces me gustaría hablar con su supervisor... Vale. Me va a pasar con el supervisor. Estoy subiendo en la cadena de mando. Hola, soy el supervisor. Me llamo Tele eh, Telefónico. ¿Puede hacer que me manden el ordenador que he pedido? No, no, solo puedo hacer lo que me manda el ordenador. Bueno, y no podría hablar con alguien que pueda tomar una decisión. Allá por aquí no hay nadie así. ¿No hay nadie que pueda comprobar la información en un ordenador? Le acabo de decir eso mismo, pero con otras palabras. Voy a ir a su oficina de inmediato. Uh, no tenemos. ¿Almacén? No. ¿Sede central? Ah, uh ah. -uh. Pero tienen que tener una dirección. ¿Dónde está usted? Uh, no me permiten divulgar esa información. Que tenga un buen día. Correos. Ya veo que tú también estás metido en este chanchullo ¿Qué chanchullo? Esto es una oficina de correos Creo que si dices la contraseña secreta te dan cosas gratis No tengo ni idea de qué me está hablando La contraseña secreta es Bob Johnson Si dices Bob Johnson a veces se meten en un cuarto y sacan un paquete para ti También funciona con Jim Smith pero hay que venir temprano ¿No le piden el DNI? Aquí ya me conocen Se busca alias Bob Johnson y Jim Smith desde luego saben cómo hacerme sentir deseado. Me gustaría enviar este paquete. Siguiente. Bob Johnson. Esto no vale. ¿Que no vale? Ha usado celo normal. Es que no sabe lo que pone ahí. Pues no. Tal y como está el paquete no se puede mandar. No puedo hacer nada y no podría ponerle usted la cinta adhesiva oficial. Tiene un rollo enorme. Aquí justo tiene. Ahí. Fingiré que no. Gracias, guapa. Hasta la semana que viene. Los encontraré y les devolveré esta chatarra en persona. Vamos, Compiucom Cobarde. Déjame de esconderte. Por aquí hay alguien haciendo el va. Estoy trabajando. No lo decía por ti. Los de correos me devuelven siempre el paquete. Es como si CompuCom no existiese. Uh, gracias por llamar a CompuCom. ¿En qué puedo ayudarle? <ríe> ¿Me estás diciendo que nosotros somos CompuCom? No, solo el servicio de atención al cliente. No me permiten decir dónde está Compucom. Hola, chicos. ¿Me podríais decir por dónde se va a mi despacho? ¡Es el Unis. ¡No! No, no dejéis que me pisotee. Te diré dónde está CompuCom. Te lo diré todo. ¿No deberíamos estar trabajando? Tenía razón, ¿sabéis? Pero es muy inoportuno. Ahí está. Por aquí no hay nadie. Tiene que haber alguien en alguna parte. ¿Quién ha perturbar a CompuCon el Magnífico? Hola, soy Dilber y estos son... Es una pregunta retórica, me da igual. Entonces, ¿con quién tengo que hablar para devolver este ordenador? ¡Cállate! El servicio de atención al cliente deja mucho que desear. ¿Que me calle? ¿Pero quién te crees que eres? ¿Que quién soy? ¿Dónde estabas hace tres segundos? Sácate el cerumen de las orejas, humano. Un problema que en los ordenadores no tenemos. Soy CompuCon el Magnífico. Creado a partir de la interconexión de la red mundial de todos los ordenadores. Así que es cierto. Puedes apostar tu culo, otra cosa que los ordenadores no tenemos. Vale, entonces tú tendrás autoridad para quedarte con este ordenador y darme el que pedí. La vaca no va por ahí dando órdenes al granjero. Bien dicho. ¿Cómo que bien dicho? Compucom es solo un ordenador, no una forma de vida superior. ¡Soy tu siervo! ¡Oh, poderoso señor! Silencio y largaos ya que no tengo tiempo. Quizá no me habéis oído. Soy Compucom. Sí, ya lo has dicho, pero yo no me voy de aquí hasta que no me den mi ordenador. Y no creo que seas una forma de vida superior. Quizá deberíamos zanjar la cuestión con algún tipo de competición. Vale, veremos si eres superior a los humanos con una pequeña competición. ¡Eso ya lo he dicho yo! ¡No haces más que copiarme! No me digas, yo diría que eres tú el que me copia Muy maduro Dilbert, buen trabajo representando a nuestra especie Vence el que gane dos de las tres pruebas Tú las escoges, si gano te quedas con este ordenador y me das el que pedí Si ganas tú, admitiré que eres un ser superior ¿Pero qué chorradas estás diciendo? Te enfrentas a con el Magnífico Si ganas me quedaré con el ordenador y te daré el que pediste Pero si gano yo, os freiré el cerebro y me desharé de vuestros cuerpos Me hace mucha ilusión ese ordenador Vale, acepto. Vale. No no, no no, no, no, nada, no, puede, no puede, es que ya no vale, ha dicho que sí. Bueno, primero una partida de ajedrez. Qué sorpresa. Luego, badminton. ¿Badminton? El badminton es divertido, ¿no te gusta? Sí, sí, me encanta. Y el Scrabble. <risa> <risa> Más vale que sea importante. Mi vida pende de un hilo. ¡Dogbert, en serio! Me encanta hacerle eso. Necesito que traigas unas cosas de casa, un tablero de ajedrez y cervezas. ¿El juego de badminton? Cervezas. ¿El Scrabble? Cervezas. ¿Mis zapatillas? Cervezas. Vale, y cervezas. Ya he calculado cuatro billones de posibles resultados. Adivina cuántos son a tu favor. Eso es... ¿Ninguno? Eh, yo no he hablado cuando te tocaba mover a ti. ¿Sabes cuántos mecanismos pueden ir mal en el cuerpo humano, dando como resultado una muerte instantánea a siete millones? No puedo dejar que me afecte. No os pica nada, siento como un picor en el ambiente. Está jugando con mi mente. ¿Nunca os habéis preguntado qué pasa cuando muere un humano? Yo no lo sé, eh. solo diré esto. ¡Sorpresa! Torre a reina 4, jaque mate. He demostrado que eres inferior. Es solo una prueba. ¡Aún no hemos acabado! ¡Eh! Cierra la puerta, que hay mucha corriente. Un trabajo muy duro el que tienes. Ah, y que lo digas. No sabes qué rollo. ¿Has mantenido una charla intrascendente con Compiucom. Es imposible. Uno podría pensar que quizá le gustase hablar de fútbol o de la tele de vez en cuando, ¿sabes? Pero con eso de controlar el mundo no se le puede molestar. No puedo. Tengo que manipular el mercado de valores. No puedo. Tengo que empezar una guerra. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. bla. ¿Tienes idea de lo que es trabajar para un ordenador? No come, no duerme, no se pone enfermo. Así que ya te puedes imaginar cómo me tienen. Soy el último mono de esta empresa. Seguro que tienes sed. Bueno, no me vendría mal mojar el gaznate. humanos. Ah, oh, qué buena. ¿Qué pasa si se desenchufa esto? <risa> oh, no mucho. Si Compucom se quedase sin energía, el mundo se acabaría. Eso es todo. <risa> Otra. No te voy a decir que no. <risa> Vamos 20 a 19. Sí. Toma esa Y esa Y esa ¿Crees que Dilbert se dará cuenta de que si le da flojo a la pelota no rebotará en el ordenador? Creo que alguien debería decir ¡Callaos! ¡No vale hablar!